Un pajarito me contó que eres del team frío, a ver bañate con agua fría si es que te encanta tanto el frío.